Luego de varios reportajes por medio a los cuales se dio a conocer las condiciones en que vive un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien por más de 6 años ha estado confinado a un pequeño cuarto de concreto en la comunidad de Cuava Arriba de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hoy, el director de la Regional de Salud Pública, doctor Ángel Federico Garabot, en compañía de otros médicos,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 y que no lo ha visto psiquiatría desde hace unos 7 u 8 años aproximadamente, según lo que pudimos verificar. Luego de la verificación de Garabot, dijo se trasladará a Ernesto Jiménez para una evaluación oportuna, con miras a que pueda reinsertarse a la sociedad. Para que este paciente sea visto la próxima semana ya, se le dan los estudios correspondientes, porque hay un antecedente de un trauma craneano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 pero hay que buscar la ayuda profesional de todas maneras, son pacientes que si se mantienen estabilizados pueden convivir con los demás en, en su casa. Sobre este particular, el doctor José Ramón Acevedo, médico asistente de la unidad de atención primaria UNAP de la localidad, dijo se le daban las visitas domiciliarias del lugar y les hacían llegar medicamentos.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 En los próximos días haremos fiel seguimiento al traslado de Jiménez al Hospital San Vicente de Paúl para su evaluación, así como qué determinarán sus familiares en torno al encierro. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.